Vamos con todo el recreo Y hoy oh. se hace cargo el señor Julián Cháver Hola Juli, ¿cómo estás? Buen día ¿Cómo estoy? Bueno, ¿cómo bueno. bueno. Sí, sí, sí Cháver Nos hemos dado cuenta Chaver Cháver se pone intenso, el vago porque bueno, yo a mí me gusta el recreo, me gusta participar. Pará, es... déjame contarle a, lo, a los televidentes que desde el lunes está preguntando si el jueves va a poder hacer su no, recreo. Pará, desde hace dos semanas está desde preguntando cuándo do... tiene que hacer el recreo, porque no entendía las reglas del no. torneo, ¿no? Eh, y no sé si las terminó de entender. Claro, claramente. No, no. Pero bueno. Eh... El tema es que nunca me las explicaron y si las han puesto en algún lugar en, por escrito no las leí, pero bueno, no, no, no las quiero saber ahora. Está pero bien, solo está que bien. Les puedo decir... Es que, claro, yo voy juntando, juntando y tengo como 73 videos que me parecen buenos. Así que de esos 73 videos, yo me acuerdo siempre del Flaco Suárez que nos decía si ustedes se divierten mientras ensayan, la obra va a ser divertida. Entonces yo lo que digo es, si ustedes se ríen, el 10% de lo que yo me reí con este video, esto va a ser un golazo, porque he elegido, viste cuando vas haciendo TikTok y vas pasando el dedito, ta ta ta ¿Y algún video te arranca risa? Bueno, sí. solo elegí los que me hicieron reír. Yo creo que por distintos motivos estos videos los deberían hacer reír. Y si, si no, bueno. Algo, no pa, algo está mal. Algo está mal y podemos no, no hablarnos nunca más, exactamente. No somos más amigos y listo. El primero se llama Karaoke Hot. Qué lindo. Imagínense cosas. A imagínense ver. cosas de Karaoke Hot. Volemos la imaginación. Sí, sí, sí. Y ahora sí. se van a dar cuenta que... Nada de lo que imaginaron es lo que sucede porque va por este hermoso lado esta vez, Yo te esperaba. ¡Vendasco ah, caliente. Ah, caliente. <risa> caliente! ¡Yo te esperaba. caliente! Quiero decir que no me, me ha pasado, no en ese es contexto eso? de karaoke. Pero me ha pasado, suele pasar, Juli. Qué hermoso que es, muy hermoso. Yo les digo, viene el papel picado comestible. Ustedes ¿Sí? me dicen, es necesario, es necesario el ¿Es papel necesario picado para, comestible. para ser más felices, para mejorar la vida. A veces, chicos, el papel picado comestible es necesario. Si no, miren este festejo. <risa> Chicos, es la es la directora del colegio, No, Evidentemente es la, no, evidentemente la jefa. E Así evidente, como evidente. existen los discursos de odio, bueno, existen los festejos de odio también. El, por... chico, el chico está detenido por el homicidio simple con su actual. No, eventual. no, no, no, no. no. Eh, Julián, es muy fuerte este video. Muy fuerte. No, imagínate que le entraron con una colonoscopía para sacarle los papelitos picados ¿Vos? a esa mujer. Ole, vos este, es te estás, estabas pensando en, en algún referente de acá del multimedio. Sí. sí, sí, lo puedo nombrar justo ahí sí. no vino. ¿Cómo se Bien. Y recordamos que se tiempo, recordemos que tiene una jefatura. ¿Qué tiene? Una jefatura. Claro. Claro, recordemos que tiene una jefatura y bueno, como están los jefes no sentimos cosas por los jefes. No, bueno, ¿Cómo se hace a... un eunuco? Tu mamá es mi novia. Voy a explicar qué es un eunuco. ¿Saben qué es un eunuco? Un eunuco es un hombre castrado. Se usaba mucho el rollo, ¿sabe? se usó mucho en una edad en nuestro planeta para los cantantes, porque cuando el hombre se lo castra de niño, sobre todo, desarrollan una, una voz muy finita, Ajá. muy aguda, qué lindo. Y para cantar. Tremendo, imagínate. Hermoso. Pero bueno, gracias a. Gracias a que hemos avanzado, esas cosas ya no existen. ¿Pero cómo se hace un eunuco en el día de hoy? ¿Una ver, forma fácil, práctica y rápida? Lo vemos en este video. Và... <risa> el comentario Muy brava, chicos, de la productora que pudiera ser Tiene el nudito de la sobra Ay, chico, sí. qué duro Biondolillo, Mestral. ¿Por qué tiene que ver Biondolillo con todo esto, chico? Porque Biondolillo es un eunuco no. ¿Es un eunuco? Claro Ah, no sabía Bueno, Ay. en algún momento nos puede cantar algo A ver cómo <risa> Juli, qué hermoso video Viene bien, ¿no? Venimos bien ¿Viene? Yo se los dije Sí, sí, Se los sí. dije que era de un nivel superior Ok Más curvas que Sol Pérez Apá Claro. A otro que van a decir más curvas pérez, qué lindo, quiero verlo. ¿Qué pasa si le pones curvas tan pronunciadas a un tobogán y encima metes un huevón grandote? No, Porque no. me parece que ese tobogán para para chicos, pero claro, el tipo tiene, no sé, una anatomía parecida a la mía. La velocidad más las curvas pronunciadas, este qué hermoso desenlace. Chicos, era tan obvio. <risa> un, crack, un cracker, un ingeniero, arquitecto que hizo este todo, Un cracker. Muy bajito los costados, ¿no? Claro. Pero vas como chicoteando, digamos. Sí, sí. Hay maldad, hay maldad en el arquitecto. Claro, mirá, mirá la, la, el detalle. Hasta la campera perdió Julián. Te ¿Habrá vuelto a subir? ¿Habrá dicho lo tengo que hacer de nuevo? Sí, sí. Yo creo que, sabes qué haces? La técnica, que es lo que hacíamos todos de chiquitos, era largarte, pero ir sosteniéndote e ir claro. frenándote. Claro. O sea, no, no dejar que te lleve directamente. No dejarse llevar. De qué pena, Agustina, con lo lindo que es dejarse llevar. De bueno. ¿Qué tiene que ver? El gato de Iguain. Qué lindo que es este. Claro, los gatos se pueden mandar un moquito, pero este gato. Algo le pasa, ya lo vamos a discutir. Hay una fuerza superior ahí, pero. No puede hacer tanto daño. Es el gato de igual A ver. No, no, no, no. no. Pero habían preparado algo para el otro día, claramente. Y mirá cómo se ha claro. disparado el final. Es el plan del 15 de la nena. Mira ahí, maravilla. Y el gato ahí. se acerca a ver, pero. ¿Qué le pasa? ¿Se engancha con el mantel? Se engancha no con el mantel. Vos imaginate la cara del dueño que está durmiendo No, abajo. Claramente primero te despertás pensando que te están choreando. Claro, despertás. Lo primero. Te... Lo primero te despertás, pero sabes qué con un, con un infarto. Y después no, te das cuenta que con el gato, yo sabes lo que hago con el gato. Yo creo que se engancha con, la, con las uñitas, se engancha en el mantel, porque claro. quiere salir y no puede y tira y tira. Me gusta que haya cámara de seguridad, porque si no después sí. se despertás, ¿ves? Es un despelote y decir ¿qué pasó acá? Claro. Totalmente. Mínimo entró algo. Bueno, nos queda el bonus. ¿El Imagínense bonus. si venimos bien. El bonus es mejor. A ver. Yo creo que este, esto ya puede ser un clásico, que es. El baile del helicóptero. El Tres chicas que se juntan, hacen un baile. No le habían puesto ese nombre, pero después se dan cuenta que el nombre más adecuado para esta coreografía es el baile del helicóptero. A ver... Muchas víctimas fatales en tu recreo. Chicos, no, chicos, chico, chico, me da mucha impresión. ¿El ventilador está bien? <risa> es casi Para necrológico. vuelta. Es casi necrológico. Pero mirá la reacción de las que están bailando. Como que es un montón. ¿Te dan cuenta, ¿Te dan cuenta favor, del golpe que tiene cada sonado muy fuerte? <risa> Se tiene que haber escuchado. Hermoso. montón. Si sí, sí este recreo, quiero sí? decir algo, quiero adelantarme no, no. a la evaluación. Si este recreo lo poníamos en el contexto de la competencia, para mí era claramente el, el, el campeón mundial del recreo. Me metió como seis videos igual. Para mí, para ah. mí. No sé qué piensa el Gaby Sotelo, por ejemplo. No, creo que se, se excede. Quizás hubiera resumido dos videitos, pero no, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Fueron seis videos. Es en mucho, total. me parece sí, mucho, es me es parece mucho. mucho, pero brillante, Juli, como siempre. ¿Se evita? A mí no me gustan los recreos cortos, chicos. Bueno, pero hay reglas, Julián. Eh, <risa> no me importa. Vos sabés que, mí me gustó mucho, estoy sentado en el lugar de Agustina, entonces siento Uy. como cosas, ah. Pero no me voy a dejar llevar. La la no me voy a dejar no, llevar. Así que... A mí me gustaría que te dejes llevar. Por el, así que estás por desaprobado, Julián. No. ¡A vos! ¡Muera! Se tose. ¿Por qué tose? No, sí, si me ha dado tos. Te ha dado tos. Un desastre. Eh... Chicos, me he dado cuenta de algo. Entonces, a lo mejor no es que ¿Es yo sea lugar. mala. Es el lugar. Es el lugar. Es el lugar. Rodolfo. Qué fácil para echarle la culpa al lugar, ¿no? Qué fácil para no hacerse cargo de las maldades. Eh. Yo hacía mucho que no me reía tanto, chicos. Hacía mucho que no me reía tanto. Y entonces, así que, Julián, gracias. Julián... Aprobado. Aprobado. Y viste que el, el Tano siempre aprueba también, intenta terciar. Yo estoy ahora en el lugar del Tano, así que no tengo que terciar nada porque, bueno, Sebastián Salas está con el espíritu agustiniano, pero a juzgar por lo que dijo el Gaby Sotelo. Y el Rodi te tenemos que aprobar claramente. Pero con 10... Chávez tiene el espíritu de Fiorino. De Fiorino. <risa> tan, tan, tan, tan, tan, tan. Yo sé que no hago las reglas y que encima no las entiendo. Yo lo único que les pido no me dejen afuera del recreo, porque es un alimento para mi alma y yo lo espero con mucha ansiedad. Y la gente en la calle me dice, Julián, no estás en el recreo, ¿qué pasa? Y ya se, hay una preocupación comunitaria. No, claro, Entonces, claro. No es bueno que el recreo se, se acumule. Chau, Chaver. Tengo muchos, Pe muchos videos. Perdón. Julián no es bueno, que no, no entiende no. las reglas. Julián no le importa. las reglas. Exactamente. No sí le tiene... interesan las reglas. Absolutamente. Pero ya podemos ir despidiéndonos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Adiós. Chao. No. No. Ah, que quieren algo más. Sí. <risa> <risa> <risa> <risa> Golosos. <Bueno. risa> Entonces, este es un ejercicio visual. A ver. Yo les digo, ¿qué tiene que ver, a ver Jorge Bergoglio mm, un, con un eclipse? Esto tienen que estar muy atentos porque si no, no lo van a sacar. ¿Qué tiene que ver Jorge Bergoglio con un eclipse marrón? Ahí se empieza a ver un eclipse marrón. ¿Qué papá? Con un eclipse negro. Chicos. <risa> Y con su presente. ¿Qué tiene que ver? Y con su presente. Chicos, no sí. se me ocurre nada. Me, es, me da un poco miedo. ¿Algo con una papa? Algo con una papa, claro. Hay, hay algo y ¿Una para... vez más? Sí, por favor. No lo... Si lo creen que lo van a sacar, no lo digan porque lo van a arruinar. ¿Qué tiene que ver Jorge <risa> Bergoglio con un eclipse marrón? Sí. Un eclipse negro. Sí. su presente. Es súper... Para mí eso es un neumático después lo que muestra. Bueno. Bueno, es bueno. ¿Qué ah, tiene porción? que ver, Juli? Contanos, Juli. Contanos, Juli, el público quiere saber. Que a los tres le podés decir. ¡Sopapa! ¡Sopapa! ¡Aplausos! Me dio Susana la sopapa. marchó. <risa> no, pará. Limpié la sopapa con la toalla. No está de limpias a la tierra, la tierra, ¿no? No limpia esa sopapa. no con y la torre del No, no, ya. no, pero es que no sabes cuando se le cuando se dé cuenta la gringa el problema. negras, negra, dos negra la torre del baño. No. Damián, ¿por qué no contás eso, hijo? Que tira, hay que tirar esa mano, hay que tirar. Y la sopa también, tirala. No, paso. la sopa funciona. No, no, va, no sacala, sacala. Y se marchó